de lucha de clases no eso ya quedó en el pasado no hablamos de la economía ni de la política solo hablamos de la cultura cultura en el sentido de que pueden bailar pueden hablar su lengua pueden venderse para el turismo pero no me hablen de otro modelo económico ni político ¿no? aquí tenemos que para mí es un discurso multiculturalista es muy infantil por eso elegí esas eh, imágenes de que todos juntos ¿no? diversos todo bonito, no hay conflicto, tolerantes, y mercantilización de la cultura. Todos los países, aquí tenemos una propaganda eh, del Ecuador, también de Perú, diversidad. Diversidad cultural se vende, eh, se vende para el turismo, los indígenas de repente se venden también. Eh, lo bonito, ¿sí? lo multicolor, es algo que se vende bien y el, el pirateo también la piratería de la, del arte de los diseños indígenas aquí tenemos fotos del mundo de la moda donde se ven después por eh, sumas muy altas ¿no? precios altos diseños que realmente son copiados son pirateados de, de los pueblos indígenas y un cartel de, me parece que es de, de, de México del Ministerio de Turismo pues los pueblos indígenas de México comparten su cultura y naturaleza. ¿Sí? O sea, comparten con el mundo, con el turismo, y si no comparten, son malos, son zapatistas. ¿no? Pero los buenos comparten. Comparten porque tenemos que lucrar. Um, entonces, eh, yo lo resumiría también con... con una frase de Félix Pazzi, que es un sociólogo aymara de Bolivia, que dice, por más que el Estado permita al indígena hablar su propio idioma, vestir su propia indumentaria, practicar su religión e inclusive utilizar sus símbolos, los indios continúan ubicados en los puestos más inferiores del anillo de la jerarquía colonial. Entonces, a pesar de todo ese reconocimiento, ¿cuál es la posición real, económica, política de los pueblos indígenas? Y, al mismo tiempo, el multiculturalismo neoliberal critica mucho al indio alzado. Eh, muchos hacen esa distinción. El indio permitido, el bueno, el que colabora, y el indio alzado, el que se revela, el que lucha por el territorio, contra el despojo, es el malo, el que no sabe adaptarse ¿no? al nuevo mundo, a la globalización, el retrógrado de siempre. Entonces, eso también aparece en sus discursos. Yo quería pasar rápido a las luchas indígenas, cómo los indígenas los indios eh, reaccionan frente a todas esas políticas del Estado también en cuanto a su propia etnicidad, tenemos varias reacciones, podemos por ejemplo retirar la, retirarse con la etnicidad al ámbito de lo privado, de lo doméstico, allá cultivarla afuera asumir la cultura nacional mestiza podemos compaginar y mezclar los elementos de las dos culturas sobre todo eso pasa con los indios urbanos que viven en, en ese territorio de contacto cultural, rechazar su etnicidad, eso pasó mucho en los nacionalismos populistas, cambiar de apellido, incluso en Bolivia se cambiaban de apellidos, vestían de otra manera, o en Ecuador cortaban sus trenzas, ¿no? o sea, volverse mestizos, o recuperar su orgullo étnico, recuperar su cultura, elegir incluso la confrontación, a veces con la cultura dominante. ¿no? Y las luchas indígenas a lo largo de la historia son eh, varias y tienen diferentes formas. Podemos hablar de rebeliones, levantamientos armados. En eh, los Andes, sobre todo, el levantamiento de Tupac Amaro en Perú y Tupac Atari en Bolivia. Zaratevica también en Bolivia en la época ya eh, republicana. Rebeliones de Huasipungos en Ecuador, que son eh, rebeliones de los indios de la Hacienda. Eh, lucha después legal, también con títulos, a veces títulos coloniales por sus territorios, lucha legal también contra la hacienda, en el siglo XX la lucha sindical y partidista, formar sindicatos, uso formar partidos políticos, lucha desde los ayus y comunidades, o sea, no sindicatos, no partidos, sino sus formas propias de organización que es la comunidad, lucha cultural e intelectual, aparece el indianismo como una ideología propia, porque el indio también está colonizado, entonces hay que descolonizarnos mentalmente, culturalmente, recuperar la lengua, recuperar orgullo de ser quienes somos. Entonces aparece también una élite intelectual eh, indígena y a través de los movimientos, eso ya es a partir de los años 80, 90, es movimiento indígena ¿no? actual, que es continental y que es también nacional y que es regional, hay varias organizaciones. Vamos a tener en el año 90 el levantamiento de Intirraimi en Ecuador, muy importante, donde de repente las ciudades, la ciudad de Quito, se llenan de los indígenas quichuas. Algo parecido en el 94 va a ser en el San Cristóbal de las Casas, con el levantamiento zapatista. En Bolivia en el año 90 marcha por el territorio de dignidad, organizada por los pueblos de las tierras bajas y después se juntan ya todos aymaras, quechuas y van desde las tierras bajas a la paz Entonces, esa visibilidad de los pueblos indígenas movilizados y organizados en organizaciones o en movimientos en Bolivia vamos a ver el año 2000 guerra del agua y en 2003 guerra del gas cuando a los indígenas se juntan sectores populares que no, no, no se reconocen como indígenas pero que tienen eh, cosas en común y esas cosas en común es la lucha contra el neoliberalismo el neoliberalismo provoca resistencia también y grandes levantamientos que quitan gobiernos tanto en Ecuador como en Bolivia vamos a tener esas dinámicas ¿no? que los presidentes se tienen que escapar ¿sí? del país. Aquí hay algunas fotos justo de él, en las luchas históricas Tupacatari, Tupacamaro, Sara Tebica, Domitila eh, es una mujer de las minas de Bolivia y ha sobre todo luchó contra la dictadura de Panzer en los años 70 eh, que muestra la figura de lo indio pero también de lo sindical porque en, en Bolivia muchas veces las luchas coinciden la lucha campesina obrera y la aymara quechu y eh, la lucha mapuche también allá Tenemos las fotos de Ecuador, 500 años de la resistencia así se llamó el año 92 no son 500 años de descubrimiento no son 500 años de encuentro sino de resistencia Sí, ni la Biblia ni la espada nos destruyeron. Eh, la CONAIE es la organización de Ecuador. Es la organización que el general del país, de todo el movimiento indígena ecuatoriano. Tenemos lo, imágenes de la guerra del gas de Bolivia, guerra por los recursos naturales que fueron privatizados. ¿Cuáles son las principales reivindicaciones de los movimientos indígenas en la zona andina? Tenemos también la Huipala, que es el símbolo del movimiento indígena andino. Tierra, pero tierra comunal, no individual, comunitaria y territorio. Sobre todo territorio en las tierras bajas, pero también los los mismos Andes se quiere recuperar el territorio ancestral. No solo tierra para producir, sino territorio. Autogobierno, autonomía, respeto, reconocimiento, inclusión. Quizá más de derechos individuales, sociales, derechos colectivos, culturales, educación bilingüe. Eso de respeto, reconocimiento y derechos colectivos es más de los años 80 y 90. ¿no? Hoy en día ya también se critica bastante ese enfoque porque ya tenemos resultados. ¿no? Y me parece que después van a hablar también de los derechos, hasta dónde llegan eh, ese tipo de luchas. ¿no? Antirracismo. ¿Sí? protesta contra el racismo, descolonización, recursos naturales, defensa de la madre tierra, la Pachamama, anti-extractivismo, son las luchas sobre todo actuales eh, muy enfocadas en, en contra del extractivismo, anticapitalismo, economías alternativas, crítica del desarrollismo, Estado propio, liberación, eso no es tan común, pero sí aparece. Por ejemplo, el pueblo mapuche tiene un discurso muy fuerte de, de esa liberación so política de un Estado propio o el pueblo de Aymara, y Estado plurinacional. Eso es lo que pasó en Bolivia y en Ecuador, que finalmente esas luchas llevaron a declarar Bolivia y Ecuador estados plurinacionales, y reconocimiento de los pueblos indígenas como naciones dentro del Estado. Eh, y ahora ya terminando rápido quería hablar del movimiento de indio en Perú porque Chile ya lo vimos eh, ¿qué tiene que ver Perú y Chile? porque son, se destacan como países eh, neoliberales de gobiernos de derecha donde permanecen las, las leyes y constituciones de Pinochet, de Fujimori muy contrarias eh, a los pueblos indígeno, indígenas incluso es falta de reconocimiento en Perú sí se reconoce la, el derecho de cada uno a una identidad étnica y una lengua propia pero es derecho individual de cada uno no se reconoce la existencia ni pueblos ni naciones indígenas ¿y por qué son así esos países? porque tanto en, en Perú nos va a pesar sobre todo la historia de Sendero Luminoso en los años 80-90, una guerrilla que eh, bueno, la lucha contra el Estado de esa guerrilla terminó en, en el genocidio muchas personas, tanto víctimas del sendero como del ejército y en Chile sobre todo la dictadura de Pinochet, entonces también una tradición muy autoritaria, antidemocrática de esos dos países y que mermaron bastante el tema étnico y el tema de organización política en general de los movimientos eh, hablando de Perú hoy hasta hace poco se decía no hay no existe movimiento indígena en Perú mermado justo por el conflicto con el sendero luminoso no es cierto, existe, es cada vez más potente, poderoso sobre todo se trata de protesta contra los megaproyectos mineros contra la minería, la defensa del agua, bosque, tierra, territorio no siempre se declara en clave étnica, no siempre tiene que decirse bueno, somos indígenas, Entonces, sobre todo en las tierras bajas sí, en los Andes no tanto por la historia específica de Perú se dice, somos comuneros, hablamos quechua pero no somos indios. ¿no? Eh, pero finalmente no importa, porque eh, la, la defensa es de lo común, de un bien común, de recursos naturales y de las comunidades que quechua he antes ¿no? Tenemos la organización CONACAMI, que es Coordinadora Nacional de las Comunidades Afectadas por la Minería, sobre todo en Cajamarca. Tenemos a Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana, que eh, reúne las luchas de los pueblos de la selva. Y las protestas contra la explotación minera y petrolera en la Amazonía Peruana terminan en 2009 en un masacre, una masacre, el masacre de Bagua, donde fueron masacrados por, por, por representantes de pueblos indígenas, asesinados por el Estado, que se oponían a, a la explotación. Eh, y tenemos también los aymaras en la frontera de Bolivia con fuertes protestas que paralizaron en 2011 el Puno, en el lago Titicaca, contra igual contra la minería. Aquí algunas fotos de esas protestas. Este es el tema de Perú de la minería al cielo abierto, totalmente contaminante. Mapuche, eso ya no paso, más fotografías, también para ver la criminalización de esa lucha indígena, eh, de presos políticos, todos son llamados terroristas por el Estado peruano, eh, chileno. Perdón. Y aquí pasamos, podríamos decir, a otra realidad. ¿no? Gobiernos progresistas, Correa, ahora Lenín, eh, Moreno, eh, Correa, Estados plurinacionales, Evo Morales en Bolivia, un reconocimiento enorme de los derechos indígenas. Eh, si vemos las nuevas constituciones de Bolivia de 2009 y de Ecuador de 2008, eh, son muy avanzadas. En la Constitución de Ecuador reconoce el derecho a la eh, madre tierra la, como sujeto de derechos, que es, parece la única en el mundo. Eh, y reconocimiento en la Constitución de Bolivia de la preexistencia de las naciones no solo pueblos, naciones indígenas que les da derecho a la autodeterminación dentro del Estado autonomía, autodeterminación eh, recursos sin embargo al mismo tiempo esas constituciones también contienen contradicciones algunos vetos como a esas grandes declaraciones que se podían desprender de ellas la misma ley le pone trabas sobre todo la constitución boliviana que fue renegociada no sé si todos lo saben pero la primera versión de la Constitución, que sí sale de la Asamblea Popular Indígena, eh, que fue boicotada por la oposición de derecha, sale una primera versión y esa primera versión es renegociada a puerta cerrada entre el gobierno y la derecha. Entonces la derecha le hizo eso no, eso no, eso no, eso sí. Ah, y por ejemplo, la primera versión eh, habla de prohibición total de los transgénicos en Bolivia, y la versión que sale dice, la, el tema de los transgénicos lo va a regular la ley. Y la ley dice que sí se permiten ¿no? los transgénicos que ya existen y los nuevos solo se prohíben de las plantas originarias de Bolivia. Se es como un truco, ¿cuál es la planta originaria de Bolivia? La mayoría de las que interesan como algodón, como soya, no son originarias de Bolivia, entonces pueden existir. ¿no? Pues ese tipo de trucos que después contiene la misma Constitución. ¿no? Pero podemos decir que eh, los procesos de esos países nos introducen a la agenda internacional muy, muy, temas muy relevantes, muy nuevos, ¿no? como eso. Derechos de la Pachamama, el buen vivir, suma causa y suma jamaña, ¿Qué es el buen vivir? Vivir en comunidad, vivir en armonía con la naturaleza. Eh, la WIPA en Bolivia se convierte en la bandera nacional como la segunda al lado de la bandera boliviana tenemos indígenas en el poder presidente indígena, ministros, viceministros se incorporan diputados en el en poder, sobre todo Bolivia no tanto Ecuador se habla del movimiento de, de, de, del gobierno de movimientos sociales ¿sí? movimiento de izquierda del mandar obedeciendo incluso de superar el capitalismo y pasar al socialismo andino lo que sea pero en la realidad lo que observamos es más bien nacionalismo no plurinacionalismo eso lo, lo profundizo en el artículo que a lo mejor luego les, les van a enviar o ya les enviaron, allá está. justo donde digo que no es un plurinacionalismo ¿qué significa plurinacionalismo? autonomía, autodeterminación de los pueblos indígenas y respeto de sus formas de gobierno sus formas económicas y eh, sobre todo sus territorios nada de eso pasa en Bolivia y en Ecuador tenemos un nacionalismo fuerte centralizado, eh, una nueva historia, una nueva narrativa nacional que dice todos somos bolivianos, eso es lo más importante ¿no? estatalismo entonces no se socializan los medios de producción sino se estatalizan las famosas nacionalizaciones de los, de los hidrocarburos, por ejemplo, del petróleo, y del gas, finalmente ni siquiera, son tan, ni siquiera son estatalizaciones completas porque se comparten con el capital privado, mitad, mitad, de, mitad de Estado, mitad transnacionales. Se siguen las transnacionales en Bolivia, en Ecuador, eh, tenemos un indigenismo frente a los indígenas, esa incorporación también folclórica de los indígenas multiculturalismo que se perpetúa de los tiempos neoliberales además políticas clientelistas de cooptación y si eso no funciona, autoritarismo criminalización de los movimientos la protesta y en lo económico, extractivismo profundizado, más profundo que en los tiempos neoliberales y desarrolloismo, una visión desarrolloista más carreteras, más, más represas contra los territorios y los derechos indígenas entonces pues por una parte tenemos un discurso proindígena y por otra parte la práctica que es totalmente contraria a los intereses y derechos indígenas. Por eso se viola todos los derechos, derecho a la consulta, derecho al territorio, eh, derecho al veto. Eh, aquí algunas fotografías de Bolivia, tenemos el reconocimiento cada vez más fuerte de las Fuerzas Armadas. El Evo Morales subido al, al tanque, eh, discurso muy nacionalista. Regalos con el, la imagen de Evo Morales, porque es él personalmente que regala todo, son las laptops para los eh, niños en las escuelas. Eh, regalos a las comunidades indígenas, como esos, parece que son generadores de electricidad. ¿Por qué esos regalos, personalmente, además entregados por Evo Morales? porque se trata, por ejemplo, de la construcción de una carretera por la Amazonía. Y hay pueblos indígenas que se oponen. Entonces, ¿qué hacemos? Entramos con regalos para dividir las comunidades, para cooptar de esa manera. ¿no? Tenemos la folclorización, el vicepresidente con su esposa, mestizos, que no tiene nada que ver con la cultura indígena, pero la esposa disfrazada de chovita, paseña, ¿no? bailando. Y el acercamiento a las antiguas élites. Aquí tenemos el vicepresidente con toda la derecha de Santa Cruz que antes se oponía mucho al gobierno y hoy en día es la beneficiaria de sus políticas agrarias sobre todo entonces ya no somos enemigos somos aliados eh, y ese nacionalismo que se expresa aquí en esa foto con el tanque y el bulto ser ¿sí? ¿cómo se hace la patria? y ¿cómo se hace el estado en Bolivia? desarrollismo y fuerzas militares y a los que se oponen tenemos eso porque hay zanahoria pero hay también palos es el conflicto de Titnis por la carretera que quiere pasar por el parque nacional y el territorio indígena en 2011 eh, la, la protesta indígena, la marcha indígena es... In, eh, bueno, ¿cómo se llama? Pues, eh, primero criminalizada y después intervenida ¿no? por las, las fuerzas en Chaparina eh, no hay culpables, no hay condenados Paco de Mora, 2015, es la población guaraní que protesta contra la explotación del gas en su territorio. Esa es la, la protesta de los discapacitados solo por un bono. De, para ver que en 2016 como el poder del Estado ni siquiera ya sabe negociar si no usa la fuerza bruta contra los discapacitados en ese caso entonces terminando, es pues la última diapositiva las contradicciones ¿no? de esos estados plurinacionales se puede hablar del territorio indígena y de la autodeterminación sin liquidar el latifundio existente ni reconocer su derecho al manejo de recursos naturales no renovables entonces todos los avances muy bonitos en lo legislativo chocan contra la realidad económica que es no liquidar el latifundio no reconocer derechos sobre los recursos naturales no renovables. Se puede hablar del buen vivir, la defensa de la Pachamama y promover proyectos de alto impacto medioambiental y social. O sea, podemos hablar del buen vivir y ser extractivistas al mismo tiempo. Se puede hablar de la economía comunitaria y ser proveedor de materia prima e infraestructura para el capitalismo global. ¿Cómo superamos el capitalismo? Si realmente lo que estamos haciendo es ser útiles, a ese capitalismo mundial que nos pide materia prima ¿no? se puede hablar de la sociedad rebelde y soñar con el Estado como el único depositario del poder y soberanía es otra cosa ¿no? esos nuevos gobiernos en vez de descentralizar y devolver el poder a, a los pueblos y al pueblo, lo que hacen es centralizar y ver el Estado como el único el monopolizador de la decisión política económica, entonces ¿cuál autonomía? ¿no? es plurinacional hablar de la nación de muchas naciones, es el discurso oficial tenemos una nación y muchas naciones subordinadas finalmente no de eso se trata en lo plurinacional ¿cuál es la diferencia entre el plurinacionalismo este, del gobierno y el multiculturalismo entonces? ¿No? y se puede ser un gobierno indígena y perseguir las organizaciones indígenas insumisas entonces con eso terminaría con, con esas paradojas y preguntas gracias que incluso eh, las contradicciones evidentes cuando hay reconocimiento de la ley, reconocimiento del Estado, pues son, están ahí, son evidentes. Eso es algo que, que nos debe dejar pensando cuando estamos luchando en muchos frentes por el reconocimiento, porque ¿qué es lo que queremos? ¿Qué tipo de reconocimiento queremos? Y acuérdense siempre que aquel que reconoce es aquel que pone los, las reglas del juego, pone los límites y las formas. Bueno, entonces, este, vamos a pasar a una ronda de preguntas y respuestas. Compañeros, el micrófono está abierto, por favor. Bien, mi pregunta es... Es de, de, para los si favor, este, mi pregunta es: ¿cuál es la perspectiva de esta, de esta realidad, ¿no? sobre todo de los, de los dos países de alguna forma más avanzados en términos jurídicos, que es Bolivia y Ecuador? ¿Cuál es la perspectiva entonces? Porque eh, en la realidad de la de la información que leemos en los diarios o en algunas otras investigaciones, encontramos que eh, en el caso de Bolivia este, se han reducido los índices de pobreza, se han reducido este, cuestiones de, de desempleo, han llegado beneficios sociales, un asistencialismo muy, muy parecido al que sucede en nuestro país. entonces ¿Cuál es la, la perspectiva cuando dentro del mismo gobierno, en el caso de Bolivia, este, hay gente que perteneció a Estefamaro, ¿no? uno de los eh, asesores principales del, del presidente Evo Morales, y que tiene, obviamente una perspectiva mucho más amplia, eh, política y social y económica? ¿no? Sería esa la pregunta. Gracias. apuntar las preguntas y posteriormente las doctoras para poder responderlas. Hola, muchas gracias. Hola, muchas gracias por, por sus exposiciones. Han sido muy interesantes porque han introducido de manera clara eh, parte de los orígenes de esta desigualdad social y bueno, obviamente económica, y es importante visualizarla. Eh, yo diría, también en cuestión histórica, porque bueno, yo soy historiadora y para mí fue como, Uy, esto es maravilloso! Pero la claridad también para exponerlo es muy importante, ¿no? O sea, entender que estas cosas vienen y tienen un largo aliento y por lo mismo quizás las respuestas sean igual de complicadas. Yo me quedaría mucho con una de las últimas preguntas. Eh, que, que hacía la, la doctora Gaya, sobre se puede hablar de la economía comunitaria y, y ser proveedor de materia primaria en la infraestructura para la, el capitalismo global. Me parece sumamente interesante y en parte núcleo de los problemas, porque eh, muchos de los problemas hoy en día que vemos, tanto de tierras como de espacios, tienen que ver con la cuestión de los recursos naturales, la escasez de los recursos naturales, entonces tener como esa parte muy clara ayudaría a entender tanto los contextos en los que se están moviendo, los contextos sociales, porque también estos conflictos que se dan por, los, eh, por las materias, también hay, hay diferencias entre los propios grupos originarios, indígenas, y muchos de ellos exactamente ese crisor tan diferente, que no son ni mestizos, o sea, estas categorías son muy de la academia y son muy históricas, entonces por eso yo decía como la importancia histórica de remarcar entender Y una pregunta que me quedó como todo el tiempo es, ¿qué estos grupos originarios, estas personas, incluso nosotros como ciudadanos, como simplemente como personas, ¿no? eh, cómo construimos esta historia, cómo entendemos esta historia cuando estamos tan permeados de aquella otra, ¿no? que, que crea categorías alrededor de lo que es más, de lo que es menos, de los caminos que se deben de tomar y los caminos que no se deben de tomar, el bueno y el malo, siempre pintando en blanco, en blanco y negro ¿no? y no como precisamente la bandera en multicolores porque es una gran diversidad, pero bueno digo, aterrizo esto sobre todo porque creo que la, la lucha por los recursos es la, parece que la más compleja de la, de la realidad de hoy en día porque son concesiones por ejemplo aquí en México, que es donde más conozco un poco el Mateo, que son a 10, 15, 20 años una vez que los pueblos, grupos, se pone, eh, meten incluso un amparo, meten algo, pues, por cualquier cuestión jurídica se detiene, pero la mina a veces sigue operando de manera ilegal y al fin de cuentas muchas veces ya se contaminaron los espacios, el agua, como en Perú ha pasado también mucho, entonces bueno, a mí me parece que ahí este núcleo es una pregunta sumamente importante y este rastreo... O sea, sí hacerlo como desde la academia, pero también creo que es muy importante de manera sensible entender esas realidades. Y bueno, creo que sus exposiciones lo han hecho porque me imagino que el conocer todo eso es también conocer el trabajo de campo que hay detrás y las personas en las que están aquí. ¿Qué realidad? O sea, mi pregunta quizá no es como, tan pregunta, sino es como ponerlo sobre la mesa, que creo que la, realidad, la cuestión de los megaproyectos es esencial entenderla y aterrizarla. <coughs> y cuáles son estas herramientas porque es un campo tan grande desde lo político, económico, social antropológico pero algo como que me parece esencial es la ética a la hora de dar alguna opinión o algún, no sé, dentro de los estudios es más un comentario no porque las, las respuestas pues no, obviamente no las vamos a tener y bueno, muchas gracias por su exposición Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos, gracias por su exposición. Yo quisiera preguntarles si en sus estudios nos pudieron platicar el plan maestro, que ya lo vimos en los 70s con el plan Congo. Evidentemente que hay una mano atrás, la mano atrás son los capitalismos, y los capitalismos son principalmente estadounidenses, las extractivas son canadienses y están devastando, ¿no? Ya han comprado voluntades. Eh, aquí en Guerrero se habla que incluso los paramilitares los ellos, se han echado por los narcotráficos, en fin. Me parece que no es aislado lo que sucede en México, lo que sucede en Argentina, en Chile. No sé si ustedes lo han, lo han eh, tratado en sus estudios, pero ¿cómo está la mano de la CIA? Creo que al final es la mano que me hace la cuna. Insisto, en los 70 ya lo hacía, ¿no? El genocidio de Pinochet, el genocidio de Arbenz en Guatemala, el genocidio, que comentaban en Uruguay, o sea, todo es todo lo mismo, o sea, es parte de lo mismo este gran plan. Que ellos tienen la Escuela de las Américas en Panamá, en fin, ¿cómo lo ven? Yo quisiera, si son tan amables, nos compartan su experiencia. ¿Ustedes cómo ven a quién realmente está detrás de esto? Creo que hay un plan maestro y no dejamos de verlo. Gracias. Gracias. Eh, bueno, es verdad lo que usted comentaba, que... El, el sistema capitalista se va a regenerando a través de estas herramientas multiculturales. El mismo vicepresidente Álvaro García <coughs> Linera decía que, que se mueve en espiral el capital y que se regenera a sí mismo, y que sin quererlo, estas luchas aisladas, pequeñas, lo regeneran, ayudan a que el mismo, como un monstruo, ¿no? que se cura de todas estas, como si fuera una válvula de escape. Y él mismo lo asumía. Y en este mismo sentido, por ejemplo, el movimiento al socialismo, más, asume que no es un gobierno socialista, precisamente porque los medios de producción no pertenecen a los trabajadores, eh, siguen siendo del Estado o de los privados. Y no, bueno, no, no estoy diciendo que sea el paraíso, pero bueno, por lo menos hay las utilidades se dividen a la mitad. En México el 95% se van, y eso sí fue un avance. Entonces, creo que la precisión sería de que no, es, ellos... Están en. asumen que no es socialista, que es un movimiento al socialismo, que es el movimiento y, y el gobierno, ¿no? Lo hacen en, en forma de gobierno. Eh, y por ejemplo, el reparto agrario, me parece que son 60 personas, ¿no? Las que deciden para que se pueda hacer un ejido, no me no acuerdo muy bien el dato, pero bueno, todavía existe el reparto agrario. Por ejemplo, en México hace 20 años ya no hay reparto agrario, y eso, bueno, ya. ya, ya sabemos en qué terminó. Eh, y la pregunta sería, por ejemplo, el conflicto que hubo hace poco de los doctores, ¿no? de, de la ley que, que Evo puso, pero que cambió al final, y de todos estos conflictos que, que son laborales, magisteriales y de todo tipo, que no sé, más, o sea, yo digo lo creo y lo pregunto, si obedece necesariamente a una falta de multiculturalismo o efectos de la globalización, porque hasta igual el mismo Evo decía. Eh, no hay crisis económica, hay crisis de la derecha. Y donde hay crisis de la derecha, hay crisis económica. Entonces, la pregunta es: ¿los problemas que hay obedecen todos a la falta de bueno al multiculturalismo que ayuda al neoliberalismo o son del, obedecen a la misma globalización? Gracias. una cuestión global, ¿no? el positivismo es una cuestión global, o sea, son ideologías que generan una referencia que atraviesan muchas lógicas, que atraviesan muchas fronteras eh, que A mí me, me, me genera así con mucha incertidumbre, porque justamente lo que se lee de Sudamérica, en específico, por ejemplo, en Ecuador, en Bolivia, pues es un, era un avance una base de tremendo respecto a los pueblos indígenas. Pero finalmente, eh, yo me pregunto, y estando igual en, en comunidad, no, Frente a de ante defensas o, o en, en el ejercicio de insertar esta, esta búsqueda del reconocimiento y la defensa, si en, en realidad los pueblos están conscientes de que, o de en realidad eso buscaba. Porque, por ejemplo, en, en el caso de Bolivia, y ahorita igual, con las elecciones de repente es como la búsqueda de un discurso también, que en la práctica no se corresponde y creo que ahí es el fallo que ha habido en esos países. O sea, que en realidad los pueblos no buscaban eso, ¿no? Que fue un discurso, fue una emergencia que en ciertas circunstancias llegó a estos, a, a estos contextos donde ahora hay mucha legislación, etcétera, pero justamente por eso no pasan a la práctica, porque no hay una reflexividad en, las, en los pueblos, en las naciones, en los niveles micro y meso, donde en efecto ellos estén en esa búsqueda o sea, como que el reclamo es, un, es esporádico a cuestiones de contextos políticos o geopolíticos pero no es un reclamo que de repente vaya de la vida aunque sí, en algunos casos, de la vida este, la que se vive, ¿no? ahora, eh, me genera incertidumbre porque en México se siguen haciendo leyes eh, hay ya una legislación creo que basta ¿no? Eh, y hay un, una, un marco en cuestión de derecho indígena pues muy amplio cuando se compara con tratados y todo esto, no es lo que constitucional. Ahorita en el Estado de Hidalgo, por ejemplo, se está haciendo una ley de cultura ¿no? que toca esto de la mercantilización, este, todo el, el rollo de los pueblos indígenas, que no consultas, que, se, que sabe cómo va a quedar. Y finalmente viene este adorno de las leyes. El Estado de Hidalgo, un Estado con un montón de leyes en pro de los derechos de los pueblos indígenas una realidad alejadísima hace ¿sí, un año tú, no? de esas leyes si allá que hay una fuerza hay una mayoría eh, este, indígena que ya tomó lugares de poder que ya tiene representaciones importantes pues no se ha logrado ¿no? como realmente dar certeza a esas leyes pues yo aquí lo no veo pero si es que ya lo estamos viendo o sea no lo veo ya se está viendo pero finalmente se siguen haciendo leyes y entonces mi, mi me gustaría como saber su opinión, ¿no? O sea, ¿cuál, ¿qué nos depara aquí en México? Porque yo lo veo, es, es muy puntual el comentario que hace la compañía, o sea, el capital se está curando. <risa> Creo que ella encontró, es una lucha de fuerzas, o sea, los pueblos presionan, pero el capital presiona y busca sus días, ¿no? Entonces es como agua y tierra y al final termina el oro y nos pasan a hacer a todos. Entonces, esa es una primera cuestión. Y, y de ahí es preguntar si en realidad. Y lo veo desde la experiencia, pues abajo con comunidades, si lo.